a cada uno de los dominicanos y que y poder entender las cosas. Buenos días, Yerjan, Carolina y amables televidentes. Bien. Hoy llueve. Está lloviendo. Está lloviendo. Bueno, Yerjan. Miren, eh, me parecen interesantes estas iniciativas eh, que el gobierno ha planteado. No entró en detalles. Naturalmente, eh, habló de una ley de publicidad, es algo que me parece interesante. Eh, aparentemente para controlar había que ver y que, que sea para todo exactamente eh, había que ver que establecería esa ley habló de un gabinete de transparencia prevención y control del gasto público creo que tenemos eh, actualmente tenemos eh, instituciones claro. como la, control, la, la contraloría y, es la, y la cámara de cuentas sí. entiendo que sería una duplicidad de función eh, que no me pareció atinado. Eh, y además de que sería entonces a los que lo maneje directamente el gobierno, te va a fiscalizar tú mismo. Eso parece me parece improcedente. Eh, habló de la modificación de la Constitución, eso es peligroso, porque cuando habló de la parte del Ministerio Público también hizo mención del blindaje de ella, y eh, como que me dio haciendo alusión a la parte de, de lo electoral y eso es peligroso. No creo que es necesario ahora entrar en ese debate eh, porque pudiera provocar situaciones, pero siempre es, eh, él, él básicamente hizo el planteamiento, habló de la modificación de la ley 1004 de la Cámara de Cuentas, había que ver cuál es la propuesta eh, para, la, para la modificación, habló de la modificación de la ley 1007 de Contraloría, eh, había que ver cuál es el planteamiento con relación a esa modificación y habló de una modificación a la ley 340-06 de compras y contrataciones. Es decir, el presidente Luis Abinader está proponiendo una reforma total en el sistema eh, de, de supervisión. verdad Habló de la creación de un portal de transparencia, pero eso existe. Actualmente eso existe, los procesos de compras y contrataciones hay un portal donde la gente puede observar todo lo que pasa es que el dominicano normalmente no tiene esa cultura de andar investigando, pero sí hay un portal de transparencia en la República Dominicana. Habló de la eliminación del barrilito, eso es interesante, le va a provocar eso un problema a lo interno del partido y a lo interno del, de la Cámara Legislativa, tanto del, del, de la Cámara de Diputados como del Senado pero es importante, eso hay que eliminarlo, estoy de acuerdo con él ahí. Habló de un equipo de abogados para recuperar el, el dinero que supuestamente se han robado y en sentido amplio, bueno, hizo unos planteamientos interesantes ahí de, de reformas institucionales. Eh, yo entiendo que sí que hay que permitirle al presidente... Eh, hacer los planteamientos y ponerlo en marcha porque ese es el gobierno que está y debe contar con el apoyo de las diferentes eh, cámaras para ejecutar y entonces luego su, al final de esos cuatro años entiendo que el pueblo dirá si lo hizo bien o lo hizo mal, pero sí entiendo que sí que hay que apoyar estas iniciativas porque según la, el planteamiento del propio presidente buscan mejorar la institucionalidad de nuestro país, él hablaba específicamente de la institucionalidad democrática, de nuestro país, es cierto. Eh, hay aquí siempre como esa, como esa cultura del no respeto, esa cultura de la desconfianza, eh, fruto del tigueraje, de, de, de la cultura del tigueraje dominicano, no se confía en las en las instituciones. Y entonces, si el presidente tiene la intención de buscar mejorar la, la democracia eh, institucional de nuestro país, es importante. Sí, eso, destacar, cuando termino, Amado, lo de, lo de la creación del, de un gabinete de transparencia y prevención, para mí eso es más de lo mismo, porque ya hay instituciones que están destinadas a eso, lo que hay que hacer es fortalecerla. Y hablaba de también de, de unas auditorías cada año a todas las instituciones, eso sería un caos. Yo lo que creo que debe instalarse un sistema en las instituciones que sea digital y que permita y que genere alarmas cada vez que haya algo. Eh, anómalos. Bien, gracias Yerian eh, Francis, adelante. Gracias, bien, miren, ciertamente que es innovador el atreverse a producir una idea con vértices de realización directamente a la organización del Estado. Y tenemos ahí la ley 247 que instaura al Poder Ejecutivo, que imagino estará sometida a esa evaluación que es la que determina la administración pública. Ciertamente veo duplicidad o ampliación de la que existen, creando entonces situaciones que a mí lo que me llegó a la mente es que el presidente asegura que la infraestructura que existe actualmente, más que el cumplimiento, es cargarla de nuevos actores. Porque lo que debemos hacer, presidente, es que los nuevos incumbentes de las instituciones que están prestas para esto que usted pretende, sea verdaderamente de cumplimiento de la función pública. Porque yo te voy a decir una cosa. La dificultad de la ley 340 está en la ley. O en la aplicación de los actores que la utilizan, o los que tienen que someterse a ella, a los que tienen que someterse a ella, porque la corrupción en compra fue abierta, teniendo los controles que precisamente no he oído nunca participación ciudadana, que fue quien la propuso en principio. Criticar a la ley, sino a los actores. Por ende, presidente, quizás estamos buscando la fiebre en otro lugar, y no en el cuerpo, donde está, en el órgano que lo dirige. Ahora, los actores, los que estamos responsablemente para cumplir, o los que están para cumplir, son los que tienen que sujetarse, y para ellos que haya sanción. Porque aquí hay gente en instituciones que crean burocracia encima de la que ya existe. Y producen retraso, tormento a quien lo está utilizando, insatisfacción a la ciudadanía. Si la transparencia requiere de nuevos actores, es lo que hay que implicar más a los controles internos, y veo bien, ahí sí, que se fortalezca el control interno de contraloría sí. en la ley 17, porque al parecer no nos ha dado resultado la existente. Pero... El sistema de consecuencia aquí es nulo. Y hay un aspecto que no tocó, que debió de desmontar, y no habló de seguridad nacional, de seguridad nacional y frontera, que están llevando una política paralela a la del Estado, mientras el presidente ha dicho que no existe posibilidad de que República Dominicana pueda sustentar los problemas de Haití, hay un ministro de Relaciones Exteriores que lo primero que hizo fue promover reuniones con Haití y hay un plan que yo voy a hablar más adelante, el plan de que supuesta contingencia migratoria, que lo que ha debido de existir es un plan de contingencia de seguridad nacional y seguridad migratoria. Es decir, que le faltó la parte nodal de hablarnos, por las recientes reuniones y visitas de un ministro haitiano, que ellos mismos dicen que Haití es inviable. Es la presión que va a tener el 2021. Y óigame que se lo digo. De aquí a marzo no se sabe lo que pasa en la frontera. Bien. Por motivo de una política errada de grupos que están en el gobierno, presidente. Bien, gracias. Eso Francis. es control del Estado. Gracias, Francis. Y Señores. De, y de presupuesto. En, el día, no de, a, nadie en el día de ayer, en un discurso de 18 minutos, el presidente de la República se dirigió al país. Comenzó con una frase de Teodoro Roosevelt, un histórico presidente norteamericano. Dice, decía Teodoro en ese momento, una gran democracia siempre debe progresar. Si no quiere dejar de ser grande o dejar de ser democracia. Los puntos tratados por el presidente, yo se los voy a relatar. En una parte de su discurso, el presidente dijo, no han faltado quienes me recomiendan que no echen a andar estas iniciativas, porque las iniciativas que él, que, él, que él mostró, que él enseñó, tenían que ver, tienen que ver básicamente con temas de corrupción que no echan a dar estas iniciativas bajo el alegato de que limitan considerablemente la capacidad de acción del Poder Ejecutivo y del propio de Presidente. Sin embargo, dijo él, para quien les habla, ninguna otra acción del gobierno que presido es tan trascendente y necesaria como esta para marcar el nuevo rumbo del progreso y de la modernidad que merece nuestro país. Por ello, habló de un portal único de transparencia donde la gente se informara Dijo que impulsará en lo inmediato la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, que hay instituciones como la... El, el, el, el, eh. El ayuntamiento de las Guaranas que no tiene acceso a la información pública. O sea, ahí usted no puede, ahí usted no tiene, no puede conseguir ninguna información. Pero hay una ley que lo establece. Sí, sí pero sí. ellos no lo tienen. Entonces, eh, pues es una violación, claro, los los porque viven no, como lo los dice. chivos es leyes. De Promoveré además la aprobación de la ley general de publicidad estatal. Eso es importante, porque eso de alguna manera clara a quién, como decía Francis, eh, que Dijo él, bueno, pero eso... Exactamente, eso puede todos. llegarle a todo el mundo. Poner fin a la falta de supervisión mira, en la gestión corrija. de los distintos programas de asistencia social del Estado. Dime Francis. Y corrija el desfase sí. de precio en publicidad. Sí. Porque he visto lo que han sacado a Dani Alcántara, señores. Señores. Al mes. Bueno. 500 mil pesos de una publicidad al mes. Poner fin a la falta de supervisión en la gestión de los distintos programas de asistencia social del Estado. Eso es importante. La creación de una comisión de revisión y reestructuración de programas destinados a la protección y asistencia social. Con ello vamos a agilizar los procesos administrativos, dijo el presidente, racionalizar el desempeño, limitar la discrecionalidad y arbitrariedad de las decisiones y convertir las ayudas a la ciudadanía en un derecho y no en una limosna. Me gustó esa frase. Ciudad, eh, dice que todos los ciudadanos puedan disponer de toda la información pública. Asegurar una, una remuneración equilibrada de todos los cargos del sector público, incluyendo lo del alto nivel. Eso es bueno porque de alguna manera te reconoce con tu salario la labor que se hace. No como hizo Jan Alain, que trajo un paquete de asesores del, del CIRD. Y le puso sueldos mejores que los de los procuradores adjuntos del Procurador General de la República. Dame un minuto más. Eh, eh, crear la creación... de eh, Un gabinete de transparencia, prevención y control del gasto público, la integración de la sociedad civil en todos estos procesos. Dispuso mediante decreto firmado en la tarde de ayer que esté integrado por diversas instituciones, voy a mencionar solo algunas, el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Tesorería Nacional, la Dirección General de Presupuestos, etcétera. Otra parte de lo que habló el presidente, perseguiré en los próximos meses una pronta aprobación de una legislación penal moderna y coherente que sancione los complejos patrones delictivos asociados a la corrupción administrativa. Debe de promocionar el presidente la aprobación del Código que tiene 20 años claro. en, la, en, en las cámaras la, legislativas. La ley 550-14, que establece todo ahí. Exacto. Procuraré la modificación de la ley 107, creación de una subdirección antifraude dependiente de la Contraloría General de la República. Eso es para intentar detectar a tiempo el fraude o posible fraude. Eh, la modificación de la ley 104 de la Cámara de Cuentas otra cosa que dijo el presidente sin embargo para la materialización de estas pretensiones será necesario en el momento oportuno introducir algunas reformas de carácter constitucional como habíamos advertido desde un primer momento en nuestro programa de gobierno entonces dice en ese sentido asumo el compromiso de impulsar una reforma constitucional para convertir el apartidismo como criterio garante de la independencia del ministerio público y un legado institucional duradero presidente si la procuradora general de la república Germán hace un escarceo en el Ministerio Público y verifica quiénes se dedicaron todo el tiempo a la política y saca a esa gente del Ministerio Público no es necesaria una modificación constitucional, porque sí. al Ministerio Público se llega por concurso se llega mediante un proceso y a nadie, y a nadie se lo aseguro yo por lo menos en mi tiempo, a nadie se le preguntaba de qué partido tú eres y cuando nos llegaba la carta del PLD amablemente la sacábamos y se la pasábamos al, al, al proponente eso no tiene ninguna importancia aquí no está dentro de los requisitos y se la devolvíamos, muchos se ponían bravos y iban donde los dirigentes que comenzaban a llamar y a joder y, pero nosotros decir, salíamos no se veía la instalación adrede de, de dirigentes políticos porque querían ir al ministro no, no. Lo que sí hasta ya debe... el el, el lo ahí. que sí debe ser es que el procurador debe ser mediante concursos no designados por el presidente para evitar la... la... Esa es la... Hay varios Debe ser mediante concurso. Es la única Hay varias teorías con eso. Pero Déjeme terminar con el discurso. A, al, al entrevistado nuestro que decía aquí desde Costa Rica... Eh, sí, sí, Vicó, el, el, el, el doctor el, Jorge Chavarría Guzmán. Que era imposible eh, dejar de lado... La parte, la parte política de un Estado y que eso era unos temas que siempre ha traído sí. como consigo una discusión importante sí. para la, la, la observación de quién debe ocupar. Déjeme terminar con el discurso del presidente. No, no, no, Habló de las consultas populares vía referendo, que nosotros no tenemos práctica política de que el pueblo No, no opine. tenemos la ley siquiera. Sí, que lo peor, sí, que está, aunque está en la constitución. Que, que se perimió en el Congreso. Que he es dado instrucciones, que él dijo él. Oye, Voy a impulsar oye, la ley oye Francis. Oye Francis, oye, Francis. He dado instrucciones para contratar en lo inmediato a un equipo de abogados que, como actores civiles, acompaña al Ministerio Público en las actuaciones procesales que surjan de esos hechos de corrupción. Artículo 50. Se cuidó civil. mucho de decir, no es una injerencia nuestra, no. Lo que pasa es que él representa al Estado y el perjudicado es el Estado. Entonces, como víctima el Estado, tiene todo el, el derecho. Claro. De poner a un que cosa, su eso de los ese, es el, ese es el grueso del, del discurso, o sea, quizá la parte sí. más nodal del discurso. A mí me interesa esa parte nodal, que la iba a hacer para este momento del debate. Y es señalar la importancia que le, se le debe dar a la, a la voluntad del presidente, y en esto estoy totalmente de acuerdo con él en establecer claramente el mecanismo de reforma. Y algo que él dijo y que creo que es muy importante y es una crítica al pasado presidente, que no se convierta en intentar convertir aspiraciones personales en texto o letras constitucionales. Aspiraciones personales, es decir, proscribe que sean reformas producto del interés personal y no Producto de la evolución natural de un estado que requiere entonces posicionarse en una condición más activa. Entonces la otra parte es respecto a los abogados. Ciertamente que es una ayuda importante y me gustaría ver el mecanismo porque sabemos que el Ministerio Público eh, se constituye en parte y en el 51 establece la oportunidad de convertirse en actor civil cuando son intereses difusos, que es de lo que se trata. Está directamente ligado a la acción del Ministerio Público, pero estoy entendiendo que la independización, independencia del Poder Ejecutivo en representación del, del, Estado, del, del Estado. Estado y en los intereses colectivos y difusos dejaría la actuación del Ministerio Público y el Estado se convertiría entonces en parte del, del problema y en actor civil, en reclamo de los intereses difusos, que es el dinero del pueblo. Mira, Eso es importante. Que incluso pod podría crearse en la República Dominicana, si se quiere, ¿verdad? Una institución aparte que sea específicamente para defender el Estado en cuestiones civiles y que, lo, y que los abogados vayan a participar, a formar parte de esa institución, entonces sea mediante concurso. Y no que lo que, lo que bueno, se ha llamado. de hecho, deberá o, ser... Podría mediano. crearse un departamento, ¿cómo se llamaría más? ¿Un no, departamento no, no, no. Porque es una, contra, es una contratación... para del Estado. Defensores del Estado, sí. defensores civiles del Estado, por Exacto. ejemplo. Sería o sea, una contratación... no que sea como defensor del pueblo, mira, y cosa sí. de esta porque, eh, no, eh, porque aquel defiende al pueblo de, el estado, a, de a, las acciones a del Estado. defendería no, me refiero a lo poco eficiente, me refiero a lo poco eficiente. Poco ah, bueno, que no ahora, pero, pero, La oye, ley de contrataciones en, en, establece en oye, que el oye, Estado puede contratar esto, servicios privados de para, asistencia para ser legal. Just, para ser justo, el, el, el, el defensor, el del, defensor del, pueblo. del pueblo no ha funcionado por el personaje que tiene ahí. No, pero es verdad. Es que tú no puedes nombrar a una vieja de 80 años, una mujer pero, pero, que... Pero, de, una señora. Sí. Una señora de 80 años, yo, si una, si nieve, una yo, distinguida no, no, dama, una distinguida mujer, dama. Porque, sí, sí. señores, por Dios, ya una gente. La gente tiene que aprender a retirarse en, el, en, el, en este país. La gente no quiere retirarse. Mira, amado, para Francis, eh, que se hey. refería a uno de los aspectos que le preocupaba de, de no escuchar al presidente Abinader, la parte que tiene que ver con la seguridad nacional, el aspecto migratorio y fronterizo. El discurso en el día de ayer se, se tituló Compromiso por la transparencia integridad y transformaciones institucionales. Cuando leemos el documento y vemos todos los referimientos y todas las iniciativas van dirigidas a un fortalecimiento de las instituciones. Vemos a un Luis Abinader en, este, en esta presentación muy preocupado y con un interés aparentemente muy sano desde mucho antes de ser presidente, de que la República Dominicana sea reconocida por sus fortalezas institucionales y esa imagen que tiene el país eh, internacionalmente cuando aquí se habla de corrupción sabemos los puestos que estamos, nosotros que vivimos aquí sabemos la debilidad institucional que hay que eh, vemos los casos de los legisladores que creen que están por encima de la ley y los funcionarios y los regidores que te voy a mandar a votar, entonces en ese tipo de cosas veo que eh, vemos que el discurso es dirigido directamente esto, posiblemente más adelante veremos a Luis Abinader hablar de seguridad nacional, eh, entendemos que no lo puede abarcar todo en un día podríamos entonces plantear el tema de prioridad si debió de hablar primero de seguridad nacional o temas fronterizos o de hablar de esto que es el interés de él, no sé si me entiende de, sí, lo sí, que quiero plantear un punto que... de vista eh, que, que es válido y, y, y muy bien eh, definido por ti, lo comprendo en esa parte yo entiendo que el gobierno como es un todo y ya abordó temas de reforma constitucional muy amplio Que lo que falta aquí es, o lo que ha faltado aquí es que nos sincericemos Y, y la clase política ha obviado los recursos que tiene la Constitución precisamente para protegerse a sí misma, como es el referendo La ley de referendo aquí no la quieren, porque sí. es un mecanismo de comprobación de los actos que ellos han hecho. Ni tampoco Así. el Código Penal, Carolina. Sí, el Código Jabinado. Penal por una tontería. Exacto. Más adelante, claro, hablar, de la... hablar de seguridad sí. nacional y claro, demás. La otra vaina que no, le, que no le conviene y ellos la tienen agachada. Carolina, sí. son las 135 ya, ¿verdad? ¿Sabe cuál es? 35. El mismo código tiene aspectos que no le convienen, sí. como la Procristo como lucha contra la corrupción sí, y, la, y el drásticamente tráfico, el tráfico de influencia, la, el tráfico Exacto, de influencia y el otro que estábamos sí. hablando ayer, que ya ya planteó, que planteó Eduardo, que sí. él sabe que hay una deuda institucional, claro. que no la tiene el